Lupa y Estudios produces video and music editing Ahora o nunca Vamos a tu casa Yeah, yeah Ahora o nunca, baby Vamos a una llamada Ahora o nunca Vamos pa' tu casa Vamos pa' tu casa Madrugada, no te quede nada, no te quedes parada Me gusta el Génesis, por eso yo amanecí Así crecí, bebiendo Génesis Con el pichi aquí, aquí, aquí Soy amarillo como el pich. de pitch, Entonces soy rojo, soy de coco Soy amarillo, yo sí me enfoco por eso tengo, yo el toco toco, fácil te toco, yo te rompo lo moco, oco, apolo ah, mono tumban coco, oco, el saoco, Apolo ah, por lo mono, tumban coco. Esto es Lupa y el álbum duro Dominica Lupa Finei.